Bienvenidos a esta serie de videotutoriales AVA, a continuación veremos el proceso de facturación de una empresa comercial o de servicios, para comenzar entonces vamos a hacer clic aquí en el botón de la F, el botón de facturación, simplemente pulsamos enter para pasar por el prefijo, el número de la factura y la fecha y digitamos el documento del cliente. Como observamos, el sistema automáticamente valida si, por ejemplo, el, el cliente en este caso tiene un cupo de 6 millones de pesos, de los cuales en este momento tiene posibilidades de manejar hasta 5 millones 989 porque ya ha venido consumiéndolo. El concepto, vamos a colocar aquí, por ejemplo, red 113. Vamos a decir que vamos a comprar 10 cremalleras. Como ustedes observan en este momento, nos indica que el inventario está negativo porque no estamos vendiendo de forma negativa en el inventario, o sea que no sea, no sea actualizado. Eso nos va a indicar el sistema. También aquí tenemos el, por ejemplo, el red 101. Como observamos, este sí ya tiene actualizado en el sistema, o sea que ya se hicieron compras para ese producto y por lo tanto sí está bien actualizado vamos a decir que te vamos a vender 23 a 800 pesos pero si usted quiere de pronto subir el precio puede subir todo lo que quiera por ejemplo 12 mil pesos y automáticamente le va a dejar ingresar ese valor bueno pero por ejemplo si en un momento dado usted quisiera bajar el valor y el, y, y, la, y el producto le hemos colocado una restricción para que no deje bajar más del 5 o del 6% entonces él automáticamente no le va a permitir ingresar el artículo bueno otra de las cosas importantes es que aquí por ejemplo vamos a decir que vamos a comprar eh, 400 unidades y que las vamos a vender a, a 12 millones de pesos eso nos da un total de millones 4.800.000 4,800 millones de pesos bueno entonces vamos a Alec de acá entonces el sistema automáticamente me dice el crédito del cliente no alcanza para pagar la factura o sea que nosotros no nos va a permitir para ese cliente hacerle esa factura porque está excediendo el cupo que tiene ahora bien si usted desea desactivarlo simplemente por archivos maestros empresa eh, podemos dejar que pues uno pueda eh, a cualquier cliente pues algunas personas quisieran eh, validar el cupo otras de pronto no lo quieren hacer entonces se puede manejar sin ningún problema simplemente activando o desactivando esta opción bueno vamos a dejar así nomás aquí simplemente eh, le damos imprimir y aquí eh, vamos a verlo en pantalla para no imprimirlo por la impresora y ya quedaría la factura lista es algo muy sencillo eh, bueno también entonces de pronto si en un momento dado vamos a hacer otra factura ¿verden? Entonces que aquí podemos manejar todos los tipos de pagos, que si es de contado, cheque, eh, a 60 días, entonces digamos que hay una otra de contado. Digamos que el concepto es redes 115 camisas. o comprar 12 camisas. Como ustedes observan está en negativo porque no hemos alimentado el inventario. Y el sistema nos va a estar a toda hora verificando eso entonces vamos a imprimir bueno lo vamos a observar ya que había lista la facturación como vemos es una forma muy sencilla de facturar voy a salir acá y pues eh, recordemos que cuando estemos trabajando en una empresa pues están los gastos que eso ya lo hemos visto que es hacer comprobante de egreso aquí y vigenciamos el gasto si ¿sí? eh, también tenemos lo que es las compras entonces si compra, si tenemos nuestras compras organizamos la compra también lo podemos ver en el módulo anterior y pues aquí está el módulo de eh, los artículos bueno eh, algo que también de pronto debemos tener en cuenta es que el sistema por ejemplo voy a entrar a otra factura digamos que en un momento una de las cosas que más nos preocupa es buscar los artículos entonces aquí va a ser muy fácil y todo en el sistema funciona con f3 entonces en su teclado pulsa la tecla f3 y automáticamente se despliega esta ventana si por ejemplo yo digo, ay yo no me acuerdo cómo es que se llama por ejemplo sanco entonces le doy f3 y él dice ay mire sancocho entonces le doy enter y él va a encontrar la palabra de una forma muy sencilla cierto entonces pulso la tecla f3 si de pronto no sé ni siquiera qué es lo que estoy buscando pues vuelvo a pulsar F3 y le digo que sí o enter y automáticamente me va a salir el listado de todos los productos que tengo relacionados en el sistema en ocasiones pues si tenemos 10.000 o 20.000 artículos se va a demorar unos segundos pero va a ser muy rápida la consulta digamos que F3 si yo quiero por ejemplo comprar cremalleras entonces F3 y pulso enter y automáticamente él me asigna el valor entonces miren que es muy sencillo el proceso de facturación y el proceso de búsqueda de artículos bueno, también recuerden que en un momento a una persona viene y nos hace una cotización. Entonces en una cotización hacemos exactamente lo mismo. Por ejemplo, viene el señor, viene el señor, hace la cotización número uno. El concepto es de 110, que son botones. Nos dice que va a comprar 100 botones, si, ¿sí? Si quiero le puedo dar el valor, digamos que fueron esos 100 o todo, el, o, o digamos vamos a meterle otro. ¿Sí? y entonces yo le doy grabar y aceptar y le doy salir y cuando vaya a facturar entonces simplemente doy y en lugar de de qué de ponerme a buscarlo entonces voy a buscar la orden entonces si es el número de la orden le doy el número si no lo busco por el cliente 87 tengo 8731 le voy a dar F3 para buscarlo ah, mí del cliente listo, disculpa entonces aquí por ejemplo la orden número 1 le damos F3 mm. no nos apareció disculpa es que no era una orden sino una cotización en el número vamos a colocar el código del tercer, por ejemplo 93387131 F3 y aquí simplemente vamos a darle aquí ya aparecen todas las cotizaciones de ese cliente y vamos a darle enter y automáticamente nos jala la cotización a la factura y simplemente le damos a imprimir y si deseamos lo guardamos por pantalla y ya quedó lista entonces es una forma muy sencilla de pronto cuando una persona hace la cotización la jalo y automáticamente la puedo trabajar recuerden que al final del día todo esto que hemos hecho nos va a servir eh, por ejemplo voy a coger dos días porque eh, para poder verlo de, el día de ayer también que es un ejercicio práctico entonces hacemos el caja resumen y entonces ahí vamos a poder todo lo que son las ventas, las ventas de contado, las ventas a crédito. Decimos que podemos cambiar la base inicial de la caja y le restamos los gastos. Entonces cuando hacemos cuadre de caja ya sabemos que la niña tendrá que entregarnos los $911.800 pesos que corresponden al cuadre de caja que va a ser de forma automática y de forma adecuada. Bueno, entonces muchas gracias por su atención y espero que hayan entendido el proceso de facturación. Muy amables.